bienvenido nuevamente a la serie ¿Cómo me inicio en el negocio del software? En esta ocasión te compartiré mi experiencia como pequeño empresario en Tecnologías de la Información. ¡Acompáñame! ¿Qué es una PyME? Las pequeñas y medianas empresas, PyMEs, son entidades caracterizadas por tener ciertos límites en la cantidad de sus empleados o en el volumen financiero que manejan en un periodo de tiempo, generalmente un año. La cantidad de personas empleadas para servicios suele ser hasta 50 en una pequeña empresa y 100 para mediana. En el desarrollo de software, la PyME suele verse como el negocio de Garage, que inicia con un grupo de amigos con una gran idea para ganarse la vida, y con el tiempo se consolida, adquiere solidez y estructura y emplea a más personas para crecer. Las pequeñas y medianas empresas tienen una estructura interna para gestionarse y operar. Cuentan con una personalidad jurídica, de acuerdo a la reglamentación estatal. Cumplen con obligaciones tributarias, fiscales, laborales y de salud. De acuerdo con la legislación, también se verán obligadas a cumplir otros reglamentos, como protección civil, sanidad, etc. En un comienzo, la PyME tiene poco capital, aportado principalmente por los socios, la mayoría de las veces, ellos también inician las operaciones y realizan la mayoría de las actividades, hasta que las delegan a las personas que contratan. Con el tiempo, algunas son capaces de generar ingresos mayores para sostener su crecimiento o reciben una inversión externa para impulsarles, como las startups. Las PyME tienen como objetivo la generación de utilidades, dependiendo de su giro y mercado pueden tener éxito, tener mayor o menor crecimiento tener necesidades de inversión, comercialización y especialización en sus actividades. Algunas tendrán un mercado específico, mientras que otras se diversificarán. Para ello, definirán una estructura empresarial. Generalmente se organizan en departamentos funcionales que desempeñan las funciones principales de la empresa, como la dirección, el departamento de desarrollo, el de soporte, el de venta, los que proveen de servicios a los otros, como la gestión del talento, el reclutamiento, la investigación, las finanzas, etc. El diseño estructural interno de la PYME podrá hacer eficiente la operación o entorpecerla con la burocracia. Una característica importante de las PYME es que suelen vivir al día, sus ingresos les permiten solventar el gasto corriente, en ocasiones pueden hacer ahorro y tener remanentes de utilidad, a veces también les permite tener inversiones aunque también tienen periodos de dificultad en ingresos y sus flujos de efectivos se detienen. Por tanto, son más sensibles al riesgo y el impacto de las malas decisiones es mayor. Estas son algunas consideraciones que debes de tener en cuenta si quieres iniciar como pequeño empresario. La PyME puede incursionar en mercados diversos. Desarrollo a la medida, desarrollo y venta de un producto, mantenimiento y soporte, venta de software o hardware de terceros, servicios y consultoría, capacitación, educación, etcétera. La PyME puede elegir enfocarse en un mercado específico y hacer sus negocios ahí, o diversificarse y atender a clientes en distintos ramos. Incluso, dentro de un mercado, puede especializarse por tipo de tecnología, por tipo de cliente, etcétera. La decisión dependerá de las habilidades iniciales de sus fundadores y de su capacidad para establecer relaciones con otros colaboradores y del personal contratado. La PyME debe constituirse formalmente ante la ley. Esto se conoce como personalidad jurídica. Generalmente, se elige entre personas físicas y personas morales. La persona física usa su nombre para hacer los trámites y emitir los comprobantes fiscales, y puede utilizar un nombre comercial. Las personas morales son el nombre para una sociedad, que es la que hace los negocios y adquiere las responsabilidades legales. Las personas físicas pueden hacer negocios casi con cualquier otra entidad económica, pero habrá otras en las que no puede acceder. Las personas morales suelen tener más reconocimiento, beneficios, acceso a recursos, pero también tienen responsabilidades mayores ante el estado. Consulta con un contador y un abogado cuál personalidad conviene para tu emprendimiento, dependiendo de los volúmenes de ventas esperados, mercado y estrategia de negocios que planteas. Las empresas pequeñas y medianas acostumbran tener un espacio físico para el trabajo, en el que se reúnen en horarios marcados y cuentan con equipamiento para sus empleados y para las actividades que requieren. En la economía moderna, Existen empresas que no tienen un espacio físico que les pertenezca y se basan en el trabajo remoto. La empresa requerirá una inversión para comenzar. Esta dependerá de la adquisición del equipamiento necesario, la renta del espacio físico, salarios para las personas durante un tiempo, se recomienda un año, los gastos legales y el capital para operar hasta conseguir las primeras ventas. Algunos grupos inician la empresa aportando ellos sus propios recursos, computadoras, transporte, espacio, etcétera, buscando reducir al mínimo la aportación de capital inicial hasta que obtienen su primer proyecto. Sin embargo, es mejor trazar un plan de negocio, estimar el monto de la inversión inicial para los primeros dos años y desarrollar un plan de acción para obtener ese monto. Adquirir deuda con una institución bancaria o buscar inversionistas son otras opciones. La empresa es una sociedad, Aún en la personalidad jurídica de persona física, existe un grupo de personas que toman las decisiones estratégicas. Es importante acordar esto y formalizarlo, definiendo quiénes son los socios y qué responsabilidades tiene cada uno. Es importante que la empresa cuente con una imagen institucional, que le dé reconocimiento en el mercado. Esto incluye un nombre, logotipos, papelería, paleta de colores, etc. Es más fácil que tus prospectos te tomen en serio si usas hojas membretadas para tus cotizaciones y comunicación oficial, y tendrás mayor impacto si utilizas tus propias plantillas para presentaciones y publicidad, en vez de utilizar las genéricas de tu suite de oficina. La empresa debe contar con una forma de trabajo definida. Esto da identidad, uniformidad y claridad a todos los colaboradores y clientes. Como mínimo, la empresa debe definir su misión, visión, principios y políticas generales, además de un mapa de procesos con las actividades principales de la organización y su interacción. En sus inicios, si así lo decidió, o en crecimiento, la contratación de colaboradores es algo que ocurrirá. Es importante contar con una definición clara de las responsabilidades que se quieren cubrir con la incorporación de nuevas personas, para así definir los perfiles de quienes cubrirán las vacantes. Además, contar con un proceso de reclutamiento eficiente, que permita atraer candidatos, evaluarlos y seleccionarlos cuando la empresa los necesite, así tener al staff correcto continuamente. El proceso también debe contar con una evaluación continua para mejorar las habilidades de las personas actuales, compensarles correctamente o terminar la relación laboral cuando los objetivos comunes ya no se están cumpliendo. Las empresas pequeñas y medianas requieren definir una estructura que dé soporte a sus actividades principales. Una pyme de software quiere que sus actividades centrales, el desarrollo o la venta funcionen eficientemente, y para esto requieren que otras actividades también se estén atendiendo, administrativas, legales, compras, recursos humanos, etc. Es importante que estas responsabilidades también estén definidas por la organización y cubiertas por personas que las desempeñen. Una recomendación importante, siempre contar con al menos un contador y un abogado a los cuales consultarás continuamente para temas de ingresos, fiscales, contratos y responsabilidades con el estado. No ignores este consejo. Entre las ventajas que encuentras al establecerte como empresa tenemos Hay identidad y reconocimiento La formalidad da mayor seguridad a los clientes potenciales para contratarte Es más fácil diversificar cuando cuentas con una unidad que está rindiendo y dando ganancias, puedes dejarla operando e iniciar una nueva. Accedes con más facilidad a programas gubernamentales, financiamiento privado, mercados, cámaras, clústers y asociaciones. La alegría de contar con un equipo con el cual colaborar y, en su caso, de un espacio al cual acudir a trabajar y convivir en un buen ambiente. Personalmente. Tomas más en serio el emprendimiento y lo ves como un trabajo, no como un hobby. Das una identidad, propósito y sentido a un grupo de gente al brindarles empleo. Algunas de las principales desventajas de establecerte como una empresa son La sensibilidad económica. Las pequeñas empresas son muy sensibles a cualquier variación en su flujo de efectivo. Cualquier periodo mayor a tres meses sin contar con ingresos consume por completo el capital de la organización y la lleva a la quiebra. Pueden ser víctimas de su propio crecimiento. Cuando este se da y se le permite continuar sin una planificación, es común que la identidad de los fundadores se diluya y la forma de trabajo deje de ser eficiente, lo que conduce a problemas que pueden agravarse. Suelen iniciar sin un plan y sin responsabilidades claras lo cual no se resuelve con el tiempo y nos lleva a problemas. Muchas no se formalizan ni se ven a sí mismas como empresas, se quedan como pequeños negocios y no buscan crecer. En ocasiones, las decisiones se centralizan a una o dos personas y entorpecen la operación, o existe una única persona que quiere administrar todo, perdiendo flexibilidad y oportunidades. Empresario es una de las facetas que he tomado para desempeñarme profesionalmente. Aquí arriba te dejo un video contándote mi experiencia y algunos de los consejos de lo que no debes de hacer. Si tienes el entusiasmo para emprender y la paciencia para aprender y tomar decisiones, este es un muy buen camino para desarrollarte. Piensa también que apoyas al desarrollo económico de tu región, pues con crecimiento... Emplearás a varias personas y apoyarás económicamente a sus familias y a sus sueños. Pon mucha atención a las ventajas y a los consejos que te estamos dando en este video. Suscríbete al canal para recibir notificaciones de todo el contenido que vamos a estar publicando. Dale clic al botón suscribir y no olvides darle clic en la campanita. También visita mis redes sociales, te dejo los links en la descripción y no olvides comprar mi curso de estimación de proyectos de software. Nos vemos en el siguiente video.